Ahora vamos a tener la oportunidad de eh, tener al doctor Juan Tito Meléndez, como todo el mundo lo conoce Tito, eh, con una presentación del futuro de la educación a distancia. Pues, le no, este, no, no, no, no, voy, voy a hablar un a poco sobre el futuro de la educación la de de a distancia por una razón bastante sencilla. Sí, sí, este, es hay una publicación que sale de Virtual Educa que se va a celebrar en noviembre en Perú y en esta actividad va a salir un libro la cual este, pidieron de, por parte de Puerto Rico un capítulo, así que contribuí el capítulo de ese libro que sale en Virtual Educa sobre el futuro de la educación a instancia latinoamericana y el Caribe. Así que, con eso, con básicamente lo que voy a hacer es presentar la contribución mía, el capítulo mío, en, en ese libro que se presenta ya como un periodo. Y lo que yo le planteé en mi propuesta al grupo, era que iba a hacer un análisis FODA en Puerto Rico sobre el futuro de la educación distancia, que implicaba analizar las fortalezas, oportunidades, desafíos y amenazas, para entender cómo es que estamos en términos del futuro, de la educación a la distancia aquí en Puerto Rico. ¿Y qué pasa? Pues lo que hice fue entrevistar los encargados de educación a la distancia en esta institución: AGM, el el National University College, LDP, también de los compañeros que dirigen educación a distancia en Mayagüez y el subsecretario del departamento que trabajó en el proyecto el Campus Puerto Rico, que era el que proyectó Puerto Rico-América Latina. También invité para entrevista a los de la gente americana, pero la gente americana no quiso participar. Así que eso es otro asunto. Pero la idea era tener ahí una visión una de cómo es que, que nosotros, como país, entendemos hacia dónde vamos con la educación a distancia. Y en términos de las fortalezas, se entendió de que algo que es bien importante para América Latina y los latinos en los Estados Unidos es que tenemos educación en español. Y aparte de eso, la educación en español se da con acreditaciones norteamericanas. Que esa combinación hace que Puerto Rico sea increíblemente atractivo para América Latina y los hispanos en los Estados Unidos. Tenemos algo para ofrecer. ¿Qué pasa? Si uno hace una búsqueda en Google, para preguntar o sea, cuánta gente hay en, en Sudamérica, te dice que hay 428 millones de personas, y eso es, me lo busqué el domingo pasado, te da hasta el número, o sea, así de preciso es, la cantidad de gente en América Latina, puse este, América Latina y me dio esto de South America, que te incluye este, Brasil, pero no te incluye el Caribe, no te incluye el Hispanio y los Estados Unidos, así que estamos hablando de una población bastante grande. ¿Qué pasa? Si uno coge el 1%, si uno busca el 1% de esa población que hay en América la Latina, estamos hablando de 4 millones de personas. Así que si un sale a buscar, a reclutar, tiene una población de 4 millones para poder en sí recoger para estudiar aquí en Humacao. Para otro ejemplo. Inclusive, si los pica a mitad, estamos hablando de 2 millones, que un mercado puede estar buscando el término de reclutar para el este recinto. En términos de oportunidades, hay un reconocimiento que estamos en crisis en Puerto Rico. Todas instituciones de que estamos en crisis en Puerto Rico. Que permite una mirada nueva a lo que estamos haciendo que a veces cuando tú estás bien complaciente todo está, este bicho es gris crimen, todo te mueve donde está. En este caso hay un reconocimiento de que estamos mal, y por estar mal, lo que implica es, hay una búsqueda de alternativas. Y también como una oportunidad tenemos, por la situación colonial de Puerto Rico, un fácil acceso a los latinos, no meramente los puertorriqueños podemos ir más para los Estados Unidos y reclutar. Así que tenemos una gran oportunidad de tener un montón de gente donde poder reclutar con cosas nuevas que podemos ofrecerle. En términos de desafío, estamos en un país en bancarrota, se reconoció en el grupo, que implica de que no hay tanto fondo para invertir en lo que estamos haciendo, así que tenemos que ser bien creativos en cómo es que uno maneja nuestra oferta. También tenemos un país de mala reputación donde los actos de corrupción llegan por las noticias a todos lados. Y eso es negativo y cómo es que uno maneja pues, ese, esa imagen que tenemos. Y también había un reconocimiento de que tenemos un problema serio de la reglamentación. Y algo bien interesante en términos de, de, de Puerto Rico, saben que todo el mundo habla de, de las acreditaciones de Middle States, y lo curioso es que Middle States no tiene un criterio de, de innovación. O sea, ellos no buscan innovación. Ni el Consejo de Educación Superior, ni la Junta de, de Instituciones Postsecundarias, tampoco tienen un criterio de innovación. Para tú decir, me incentivo como institución a tener innovación, porque me van a acreditar por eso, me dan tu licencia por eso. No hay. Lo que tenemos una reglamentación básicamente es que si tú te desvías un poco te empiezas a confeccionar. Así que hay un reconocimiento que las reglamentaciones no fomentan de que uno pudiese salir de las existentes. Como un desafío a cómo es que uno maneja cambio en nuestro programa. En términos de amenazas está el nuevo perfil de estudiante que se reconoció. Y es un estudiante uno que no tiene sus estudios como prioridad, tiene su familia como su prioridad. Segundo, su trabajo y tercero, sus estudios. Es otro tipo de pregunta. Un estudiante que está buscando una educación cómoda, rigurosa, pero cómoda. Se está rechazando la rigidez. Está buscando una educación que sea increíblemente pertinente para ayudar en su carrera. está buscando pertinente. Y encima de eso, en términos de amenaza, son nuevos modelos de educar. Y es impresionante, en esta búsqueda que sigo haciendo por los estudios míos, cómo es que hay un nuevo paradigma que todavía nosotros no hemos logrado entender. ¿Sabe que existen los MOOCs? Todo el mundo sabe lo que son MOOCs. Los MOOCs, estos centros que ofrecen MOOCs. Que ofrecían cursos, y MOOCs inclusive sí, significa cursos, Master Open Online Course, Sete Cursos. Sin embargo, estos sitios están cambiando. Ahora no están enfocados en cursos, están enfocados en programas. Están enfocándose ahora en títulos. ¿Y qué implica esto? Imagínate lo que implica para nosotros, que estamos todavía bien tradicionales. Si tú tienes un sitio, que te ofrece a ti un grado a un cuarto, no estamos hablando a un 10% más barato, no estamos hablando de mitad de precio, un cuarto más barato. O sea, y es bien barato, ¿por qué? Porque ahora están hablando de usar las estructuras de MOOCs para ofrecer grados. Y cuando uno empieza a analizar eso, empieza, la cantidad de estudiantes que atienden son tantos, que pueden abaratar sus costos. Y lo abaratan tanto donde el estudiante que está pendiente de que por un lado estamos subiendo nuestros costos de la matrícula, están viendo por otro lado oportunidades de una educación increíblemente baja. Y lo interesante de esto es, y mira lo interesante, un diploma en, en el campo, 52.000 contra 22.000 en algunos sitios. O sea, el, el cambio es sustancial en término lo que está pagando. Y no meramente eso, estamos viendo de que lo están ofreciendo instituciones top. O sea, estamos hablando de que tú terminas con un grado de Arizona State, de Michigan, de Penn State, de Illinois State. O sea, a unos precios increíblemente parados. Y luego tú tienes que competir con esto. La ventaja es que ellos están ofreciendo esto en el tiempo de la vida. O sea, nosotros, si aprovechamos los momentos históricos que estamos, podemos ofrecer en español, que es lo que estamos buscando, en América Latina y los hispanos en Estados Unidos. Pero esto es lo que estamos enfrentando. Cuando hablamos de ese mercado, cuando salimos... La piedra y un marcado, y los muchachos debían que que culebra para estudiar, o sea, si buscamos un marcado contra esto es que estamos compitiendo, y por eso es que uno tiene que tener bien pendiente hacia dónde uno se tira cuando se está hablando de está haciendo. Esta es nuestra competencia. Así que cuando miramos el contexto. Y ahí es donde tratamos de entender con qué es que estamos batallando. Por un lado, hay una reducción en la población de Puerto Rico. Una reducción que no se vislumbra que va a crecer, sino seguir achicándose. Así que estamos hablando ahora de que, por un lado, seguimos con una población para reclutar más y más chicas cada día. ¿Y con quién? Estamos compitiendo con cincuenta y pico instituciones que están en la educación superior en Puerto Rico. Así que tú tienes tantas instituciones buscando una población más chica aquí en Puerto Rico. Y eso implica que eventualmente alguien va a ceder porque no hay mercado, al menos que salgamos afuera. Y si salimos afuera, estamos compitiendo con esas instituciones que nosotros. O sea, esa es la realidad en que estamos viviendo. Así que es increíblemente competitivo ahora que estamos saliendo afuera porque perdimos, en, por ejemplo, en la ciudad de Puerto Rico, la ventaja de que éramos más baratos. Ahora estamos ahí, ahí. Y si estamos ahí, ahí, estudiante, que este nuevo perfil, nuevo perfil en términos de que está buscando ahora comparar el precio, o sea, está diciendo, oye, si. ¿sí? De la Universidad de Puerto Rico o está sea, aquí yo voy para esta gente está mucho más barato, o sea, aquí no hay mucho que decidir. O sea, se pierde perspectiva que tenemos estas situaciones en conjunto trabajando con nosotros. Tenemos un gobierno en bancarrota que implica de que tú no puedes poner mucho más dinero para entrar aquí a lo que estamos haciendo. O sea, aquí no es una cuestión ahí de, de decir, ah, pues el año que viene, pues esto va a mejorar. sino el guau. Wow. Así que cuando vemos de que el Puerto Rico es convertido, cuando uno sale afuera con nuestra oferta, peor todavía, hay un montón de instituciones que ya también ya tienen esto montado, tienen sus dioses como montados. Nosotros somos los nuevos que estamos entrando a la, a la avenida. Así que el, este cuadro general hace de que tenemos que aprovechar una experiencia que tuvimos en un momento histórico. Y eso es porque entrevisté a la persona que trabajó en ese momento en el Departamento de Estado. Que había un esfuerzo que llamó Rampos Puerto Rico, donde se salían las instituciones de Puerto Rico a diferentes eventos y ayudó a los auspiciaron tener un tío de Puerto Rico, etc. Y ese proyecto murió. Parte de los múltiples esfuerzos que tenemos, que son buenos, y los dejamos caer, que no damos continuidad. Si que este es el contexto, en que estamos ahora moviendo. ¿Y qué pasa? Cuando uno mira, y uno habla, y uno lee, y uno discute con gente, uno está viendo de que la educación está yendo en una dirección particular, bien, bien particular. Y se están combinando tres elementos que son bien importantes para nosotros tener en contexto del nuevo que nosotros estamos ofreciendo. Si nuestra oferta no mira el futuro, y nosotros no tenemos esto en consideración, nuestra oferta va a estar en vano. Nosotros no vamos a tener una oferta que complita. ¿Y cuáles son esos elementos? Estamos hablando de que la gente está buscando una educación mucho más personalizada. Estamos hablando de gente que quiere, y, y es tan y tan natural que lo pidan, una educación personalizada porque todo a su alrededor se está personalizando. O sea, nosotros días, yo voy a Plaza de América a un almuerzo, y están diciendo personalizamos tu almuerzo, o ¿sabes qué? Que él, y es el mercadero, ¿entendés? Y tú escoges, o sea, como siempre ha habido, pero ellos lo llaman almuerzo personalizado, porque tú escoges, La cuestión es que tú puedes escoger el cajo que tú quieras, o sea, tú vas a miles de horas y si no encuentras que tú quieres, te preguntas qué color tú lo quieres cómo tú lo quieres y en dos semanas te se tienen el carro que tú quieres. Tú puedes personalizar tu carro? O sea, los muchachos están comprando tenis personalizados en términos del color, la altura, de altura inclusive. O sea, si a ti no te gusta él, es el, el, el, el, el, el, el, el, el ¿Tú quieres ya a una pulgada más? Pero tú pones con una pulgada más. O sea, y luego te lo venden. O sea, estamos hablando de gente que están acostumbrados a personalizados. Y de repente, el mundo está personalizándose, para ellos menos educación. Eso sigue pasivo. Son divididos. Y luego están pidiendo una educación mucho más flexible. Y es natural que lo pidan. Estamos hablando de una población de estudiantes. De que tienen de nuevo trabajos, familias. Y lo que están pidiendo es, mira, dame un break para yo manejar mi situación. Si te le sigue con rigidez ¿qué tenemos? que tenemos, estamos acostumbrados a una rigidez, los de estudiantes se tienen que acomodar a nosotros, nosotros no a los estudiantes, estamos mal. Y, naturalmente, el elemento internacional. O sea, en la clase mía, yo le digo a los muchachos míos, mira, ustedes van a terminar yéndose afuera a trabajar. O sea, yo se los digo porque es rara la realidad. O sea, yo soy, yo vivo eso, que de cuatro muchachos, tres de los míos están fuera ya o sea la mayoría de mis nietos están fuera. o sea yo lo vivo o sea todo lo que me han dicho lo vivo en California West de allí lo que pasa es que tenemos diferentes empresas que se están viendo a diferentes partes del mundo y nosotros tenemos que nuestros ¿no? estudiantes para que vengan inversiones yo recuerdo cuando el hijo mío estaba en Inglaterra y que hice mandarle dinero oye y eso era un par de años ya donde no está el co de de de PayPal ya que ir a Western Union y le digo vaya, a la muchacha en el y no, y quiero enviar ahí $200 dólares a Londres. Y él me dice, ¿está en Francia? se <tose> <tose> <Entonces, tose> <tose> estamos hablando de que la gente tiene que entender lo que está pasando en el mundo. O sea, que tenemos que preparar a los muchachos para eso Y eso implica un cambio dramático en nuestra oferta. Así que lo que le exhorto es de que este certificado es solamente el inicio a un camino de cambio. Y tenemos que cambiar las formas de que nosotros trabajamos y por si no a Y por eso es que tenemos que tener otro tipo de educación. Y yo, gracias a Dios que me crié en la época que me crié, conocí a, a, a, a los famosos escritos de y Heidi, Toffler Muchos de los muchachos hoy día lo conocen. Hayden y, y Alan Toffler eran futuristas, que ya se han muerto. Y si hay algo que a mí se me grabó de los escritos de los Toffler, era de que para entender el futuro lo único que es cierto es que tú vas a confrontar cambio, conflicto e incertidumbre. De eso cuando hablamos del futuro. De eso es lo que y luego tú piensas, más que medio, la educación que nosotros estamos haciendo a nuestros estudiantes o sea, los prepara para cambio, conflicto e incertidumbre. El, el currículo nuestro encamina a nuestros estudiantes en esa dirección. Si el currículo nuestro no encamina en esta dirección, o sea, ¿qué es lo que estamos educando? Así que, para provocar una reflexión, aquí termino si nosotros tenemos que ir en la dirección somehow de estructurarnos para una educación más personalizada más flexible más internacional ustedes tienen este certificado para empezar ese camino hacia ese tipo de educación que implica toda una reestructuración de tu cómo trabajamos uno tiene que plantear no veramente si nuestro currículum prepara a estudiantes para el cambio, el conflicto, la incertidumbre. Sino yo creo que parte de lo que estamos confrontando hoy día nosotros es una institución como la Universidad de Puerto Rico que pide cambio, lo pide en lo escrito, en la acción, vemos que es increíblemente conservador que implica que hay un conflicto en nuestra institución. Está lo dicho contra el hecho. Y hay una contradicción en la Universidad de Puerto Rico que implica naturalmente que hay un conflicto cómo es que uno maneja este conflicto. Fácilmente uno se puede sentir derrotado, y decir, ay, ah, yo es imposible. Pero luego, está en contradicción con un país con estudiantes? Sí. Nosotros tenemos que seguir batallando. Y el conflicto es natural que tengamos esto en sector propiedad. Porque sabemos que hay declaraciones de cambio. Pero la práctica es otra. Y esto nos produce momentos de incertidumbre. es lo que estamos viviendo ahora. O sea, vivimos. ¿Y qué es lo que está pasando en esta institución? ¿Hacia dónde vamos? Lo estamos planteando y es increíblemente natural que vivamos esta incertidumbre. Lo importante es que no nos sentimos, no podemos sentirnos derrotados. Eh, y, y por ninguna otra razón, por el presidente por el país, hay un compromiso moral con el país. O sea, aquí es fácil que esta incertidumbre nos tumbe. Es tan fácil que de... Y gente no le gusta en el conflicto, pero la cuestión es inevitable. Hay que O sea, yo creo que el grado que tienen, el certificado que tienen ahora es el inicio de esta batalla, porque ustedes tienen que hacer el cambio que haciendo. Quien pretende coger su curso actual y meterlo en el muro como está y hacer esa oferta para ningún lado que va, ningún lado que va, implica cambio profundo. Pero de nuevo, implica. Conflicto. Tito se adelantó, me, me quitó las armas y, particularmente en la parte en la que llega a la parte de la discusión, pues definitivamente se adelantó un poco a lo que yo quería compartir con ustedes. La experiencia de ser alumno, un programa completamente en línea, nos expone a experiencias diversas que incluyen dos que quería puntualizar. Por una parte, experimentar los diversos diseños instruccionales de los facilitadores, que de alguna manera, aquí Rosa habló de la estructura y de una manera diferente, ¿verdad? La estructura de cada profesor era distinta y la expectativa del estudiante, pues cada vez que ve unas estructuras más definidas, pues es como que se continúe con una estructura que le facilite entender qué es lo que yo tengo que hacer para lograr un propósito o una finalidad. Por otra parte, también... Experimentar. Tuvimos la experiencia ¿verdad? de ser un estudiante a distancia, con un trabajo a tiempo completo. Y ese es el perfil del estudiante que nosotros vamos a tener aquí, como en, no solamente en el 2020, sino de aquí en adelante la tendencia es esa. Ambas experiencias promueven crecimiento de docente. pues Como dice una canción de Gilbertito tan, Santa Rosa, ¿verdad? cuando me aprendí todas las respuestas, me cambiaron todas las preguntas. Entonces, de esa flexibilidad de la que estaba hablando Tito ahorita, en la que como todos nos planteamos el diseño de un prontuario, de un currículo, un entorno completamente presencial, ahora de momento, de repente, tenemos que cambiar la manera en que impartimos la enseñanza para facilitar que las personas entiendan qué es lo que queremos lograr, cómo llevamos a término esos logros, y esos objetivos instruccionales que nos proponemos como parte de ese prontuario. Después de varios años ofreciendo clases presenciales, y dominar la modalidad. Ahora estamos en un momento en que nos replanteamos los cómo. Cómo presento el material instruccional, cómo lo comparto, cómo lo mido, cómo lo envío, cómo lo facilito, pero sobre todas las cosas, cómo lo comunico. Cuando tomamos una clase a distancia por primera vez, no cambian nuestras expectativas como estudiantes. O sea, cuando la tomamos por primera vez a distancia, ¿verdad? La expectativa del estudiante siempre va a ser la misma. Yo quiero sacar a... ¿Qué tengo que hacer para lograrlo? Al igual que en la modalidad, modalidad presencial, queremos lograr nuestras metas y pasar la clase. La diferencia es que la curva de aprendizaje se combina con contenidos más destreza. ¿verdad? Que por aquí alguien lo mencionó ahorita, y yo creo que fueron las dos compañeras que están acá en la segunda fila. No solamente estás aprendiendo contenido, en el caso de ustedes, ¿verdad? Cómo poder diseñar un curso a distancia para ser efectivo en la enseñanza, sino que también tenían que trabajar con la herramienta, ¿cómo entiendo que se hace esto? Ahora la avalúo lo tengo que hacer en línea, y entonces yo que usaba una rúbrica y era tan fácil, se la reparto a todo el mundo, ahora a Tito me complico la vida porque tengo que montar la rúbrica después es cuando pasa por la experiencia dices, wow, ahora solamente cuando tengo que corregir lo que hago es clic, clic y selecciono cuáles son las opciones y ya tengo evaluado y le puedo poner la contra, eh, la retroalimentación sí. al estudiante y el estudiante la decide O sea, hay inmediatez en este proceso. Para obtener este certificado muchos de ustedes tuvieron que aprender mucho y a la par vivir la experiencia del estudiante que trabaja y que tiene muy con compromiso, como dice Tito. Tengo que citarlo porque se me adelantó. Ver, ya el perfil de nuestro estudiante no es el mismo de cuando nosotros estábamos haciendo nuestras carreras subgraduadas. Antes nosotros éramos estudiantes a tiempo completo. Nuestro trabajo primordial, casi no lo decían nuestros padres, tu trabajo es estudiar. No, ahora es otra realidad. Ahora el trabajo de cada persona es llevar el sustento a su casa Atender a su familia y a la par, diante de cómo hago para poder quizás eh, obtener un trabajo mucho más competitivo en términos económicos para atender mis necesidades particulares. Así que es un gran reto. Esta experiencia, definitivamente, nos sensibiliza ante los estudiantes actuales, ya que nos permite ver cómo la modalidad de distancia puede ajustarse a nuestras necesidades. El estudiante, a menos que sea una sesión sincrónica, él puede disponer en qué momento del día o de la semana yo me siento a hacer las tareas. De la misma manera, sabemos que ofrecer un curso en línea nos replantea diversas maneras de presentar los contenidos y quizás para mí, ¿verdad?, el mayor reto es mantener una comunicación efectiva y continua con la persona que no tenemos de frente pero que tiene dudas, pregunta y espera respuestas. Eh, nosotros precisamente comenzamos el semestre pasado a ofrecer cursos híbridos eh, En este semestre, ese semestre pues entonces se le dio a los estudiantes un cuestionario en línea ellos lo contestan y de acuerdo a esos resultados es lo que vemos en pantalla el 95% de los estudiantes estuvieron de acuerdo en que la experiencia educativa fue de gran satisfacción estaban contentos con el curso en el cual participaron 93% encontraron que el proceso de aprendizaje fue el correcto, estaban satisfechos con eso. El 94% el método de administración de la enseñanza pues les agradó, ¿verdad? hubo satisfacción. Y quiero reconocer que este trabajo del cuestionario, la tabulación per se, yo tuve una gran colaboración del doctor Ernesto Soto. Porque no es tan simple como nosotros colocar el cuestionario y que ellos respondan, después hay que estudiar esas respuestas... Ver la totalidad de los resultados, ver cuáles fueron las fallas, ver qué se puede mejorar y qué no. Así que no es que todo sea color de rosa, ¿verdad? También identificamos que hay unas áreas que hay que mejorar. Por ejemplo, un, hubo varios comentarios de estudiantes que mencionaban: no, pues es que a veces se demora mucho en responder los foros. Y es que muchas veces los estudiantes esperan que el profesor conteste inmediatamente y escriben en el foro a las 12 de la noche y ya la una quieren la respuesta, o sea, no es tan fácil, ¿verdad? Y ustedes como profesores saben que es así. Así que estamos conscientes, ¿verdad?, que hay que orientar también al estudiante en esto. Hay áreas que los profesores pueden mejorar, pero hay otras que los estudiantes también tienen que entender que no, el profesor no está 24-7 conectado, ¿verdad?, yo me imagino que, que ¿verdad? dentro de la experiencia que han tenido algunos de ustedes, pues han vivido esa situación. La calidad de enseñanza salimos muy bien y en general en la evaluación completa, pues obtuvimos un 91%. Así que eso fue lo que dimos a conocer a la comunidad eh, académica hace como una semana atrás que sacamos una promoción de la evaluación general de los cursos híbridos del semestre pasado. Ahora bien, estamos bastante activos en las redes sociales, así que los invitamos a que nos visiten a la página de Facebook, de Twitter. Utilizamos también el canal de YouTube para subir algunos videos. Y pueden ver el hashtag que está en pantalla, que ahí pues nosotros tratamos de resumir, ¿verdad? Eh, Todo lo que colocamos para que ustedes lo puedan acceder fácilmente. Y aquí pues les resumo claramente en la totalidad de los cursos que se fueron ofreciendo. El semestre pasado fueron 17 con unas secciones similares, ¿verdad? Era solo una sección por cada curso. Y luego entonces este semestre logramos ampliar, ¿verdad? Esa oferta a básicamente 27 cursos con 32 secciones. Ahora bien, ¿qué nos separa el futuro, verdad? Ahora tenemos que pensar qué queremos lograr para el próximo semestre. Y ahí pues entonces estamos promocionando muchísimo a aquellos profesores que se motiven y quieren entusiasmarse en lo que son los cursos híbridos o a distancia, que ya por fin se atrevan a darlo completamente en línea porque esa oferta no la tenemos todavía. Estos son cursos híbridos nada más. Así que si ustedes están en ese grupo que se quieren motivar y logran algún acuerdo con su director de departamento en conjunto con nuestro decano pues eso es una posibilidad para el próximo semestre, que todavía estamos a tiempo. Y de igual manera, como mencioné ahorita, tratar de aunar esfuerzos para identificar algún certificado, algún programa que se pueda ofrecer eh, ya como una alternativa para nuestros estudiantes completamente en línea. ¿Okay? ¿Qué les parece? ¿Quién se entusiasma en esto? Ya, yo, ¿verdad? Rápido, rápido. Tengo que entusiasmarlo porque es que eso es lo que queremos lograr, ¿ok? <risa> Mira, Mildred allá atrás, rápido, yo. Ya. Ok. <risa> Muy bien, déjenme... Ay, pera, se me fue para el otro lado, disculpen. No, no, no. Y aquí, ciertamente, pues, básicamente ya eh, han hablado sobre el futuro, pero aquí vamos a enfocarnos a lo que es humano nosotros particularmente aparte de ampliar nuestra, nuestros programas académicos y la capacitación a nuestros profesores, eh, ya nosotros estamos en un esfuerzo de, de localmente seguirlos capacitando ¿verdad? por todas las limitaciones económicas que hay lo estamos tratando de hacer acá pero también experimentar en nuevas alternativas educativas como lo son verdad la, los mundos virtuales que aquí en Humacao eso no se ha explorado y es un área que queremos comenzar a explorar. Hablar sobre temas interesantes que a los estudiantes les llama mucho la atención, como lo es la inteligencia artificial. Eso es un área que aquí tampoco se ha trabajado. Y yo entiendo que es necesario empezar a presentarlo en diferentes escenarios para ver la acogida que tiene Y también muchas veces nos mencionan, no, pero en cuanto a la seguridad, cómo nosotros podemos... Eh, crear una seguridad en cuanto a la identidad dentro de las redes y la participación del estudiante, el asunto del plagio, todo eso es un área que queremos explorar para el próximo semestre y darles también ¿verdad? otras alternativas. Así que eso básicamente va a ser nuestro enfoque. Eh, quiero ahora darle oportunidad a ustedes, los que se graduaron y las personas que quieran aportar, sobre qué otras cosas entienden que UPR Macao debe hacer para enfocarse hacia la educación a distancia. ¿Cómo ustedes lo vislumbran? ¿Qué recomendaciones nos pueden ofrecer? Les abro el piso para que nos comenten. ¿Qué nos dicen? ¿Qué se les ocurre de momento? Añadir esta vista. Vamos a ver. ¿Qué otros retos, qué otras alternativas tenemos? ¿O entienden que con eso ya estamos ready? ¿Ajá? Yo entiendo que el estudiante que está interesado en tomar este curso en línea deberían de imprimir los el caso, para que ellos puedan Como eh, esto es nuevo, especialmente en Mata, para que ellos no esperen un, un, una, una, una sala de cada clase tradicional. Ellos son responsables. de que nosotros no tengamos oportunidad de visitarlos al salón de clase Porque la realidad es que aunque muchas veces hacemos el llamado, no todo el mundo responde. Así que otra alternativa es que ellos también lo hagan de manera virtual en su tiempo y espacio. Así que la recomendación es muy buena y estamos enfocados hacia eso. Ajá. Aquí hay presentación de diferentes departamentos. es que cuando comienza un curso que sea y, y la naturaleza de ese libro esa comunidad con mucha cautela ¿verdad? Y, y darles el apoyo y el equipo que ellos necesitan por eso es que estamos promoviendo también mucho que ellos eh, soliciten el equipo prestado ¿verdad? para que no tengan que hacer una inversión y el equipo pues básicamente como saben la biblioteca tiene el acto que prestan a los estudiantes y nosotros en el decanato a los profesores así que hay alternativas ¿verdad? para atender la necesidad ¿alguien más que quiera comentar? Pues ya para ir cerrando, eh, yo quise escoger una, una frase de Richard Mayer. Él habla mucho sobre los principios de sobre el multimedia, el aprendizaje y todo lo demás. Y básicamente él se enfoca mucho en el área de la segmentación. Nosotros como profesores, cuando tenemos clase muchas veces montamos, ¿no? Pues que lee un capítulo, este, hacemos un resumen, una reflexión, contesto unas preguntas y seguimos, ¿no? es lo que recomienda es que si nosotros vamos a compartir información, vamos a subir un video, por ejemplo, nosotros no subamos un video de 30 minutos, nosotros lo que vamos a hacer es, como la retención es más corta, pues miren, vamos a dividirlo de 5 minutos cada uno, es mucho más efectivo. Y yo quiero que se lleven, ¿verdad? Eso en mente de que tenemos que cambiar, como ya lo hemos mencionado anteriormente, ¿verdad? La forma de enseñar buscar la manera más flexible de impartir la enseñanza y hacerlo de manera innovadora, motivadora, que el estudiante se entusiasme, ¿verdad? ¿vale? En experimentar nuevas cosas. Y muchas veces hasta el mismo estudiante nos recomienda otras alternativas. Nos dice, ah, pero este programa es mejor, profesora, verifique tal cosa. Y ahí nosotros también aprendemos. Así que, pues, quiero dejarlos con ese pensamiento. Muchísimas gracias.